A ver, ya Bueno, ya estamos en un nuevo mundo Aparecimos en este bioma Al chile no me sé el nombre de todos los biomas Porque no me la paso aquí pegado, ¿verdad? Pero pues acá tenemos nuestra skin de pingüinito Eh... Uh, y este pack de texturas agrega que al momento de agacharte como que se hace chica la pantalla así como que Uf, Y miren, ah, miren el cielo, o sea, miren, miren, miren esto, esto es, esto es impresionante de este pack Lo descargué de la página de recomendables, de, o sea, de los shaders recomendables por de Minecraft, Java Y oigan, no está nada mal, ¿Quién está jodiendo, carajo? Estoy intentando grabar un video y me están encontrando... Ay. Ayuda... ¡Me quiere ligar un homosexual! <risa> eh... Pues hay que hacer lo primero que hace un jugador de Minecraft cuando empieza un mundo nuevo Talar árboles, ¿no? A ver, vamos a... Yo digo que esa... Eh, vamos a hacer la, aplicar la de Vegeta en Carmalan. Dentro de la comunidad gamer Carmalan es, este... Cultura general mm, No, Pero bueno, a ver, vamos a... Sigo instalando... Y ya quedó, a ver... ¿Dónde quedaría nuestra casa? Por este bioma me gusta, pero no quiero quedarme aquí fijo en un solo lugar. Me aburre, la verdad. O sea, el bioma está bastante hermoso y todo ese pedo, pero no sé. Quiero buscar innovar, innovar, quiero innovar. Así que bueno, vámonos por esa dirección. Si veo un mar lleno de. Lleno de agua de este... con estos shaders, güey, se me... se me dan unos bajones de FPS que su puta madre ni una computadora de la NASA lo aguanta. Bueno, sí lo aguanta, pero la mía no es de gobierno. O sea, ahí sí ya salí bien presta, ¿no? O sea, güey, mi computadora no es de gobierno. Porque pues, este, sí, no, no puede ser de gobierno. Porque aguanta esto y tu pinche computadora de gobierno no aguanta ni siquiera unos shaders decentes. O sea, es que, o sea, se ve bastante chingón y todo, pero... Ya me cansé de la, la verdad ya me cansé de las casas en, en el, acá, en una acantilada, güey. Así que bueno, vamos a cambiar un poquito la temática de nuestra casa, pero primero vamos a ir por comida porque nos estamos muriendo de hambre. Pero, pero como primero que todo, vamos a. Vamos a crear una. Una mesa de crafteo, ¿no? Por acá, ponemos esta madre. Ay. Y aquí vamos a. ¿Por qué me ves, pendejo? Este, vamos a, vamos a hacer este esta madre y agarramos, papá pam, pam, nos quedamos un pico, ahora nos quedamos una una espadita, ¿no? ahí puta madre, es esto? Se ve bonito ahí, ¿eh? Pero no, no, no, no, ya me lo propuse, mi casa va a estar, no va a estar en una colina, va a ser en una superficie plana, aunque sea, y no voy a vivir en una aldea, o sea... Puede que pase una noche o dos o el tiempo suficiente... ...pero no me voy a quedar ahí permanentemente en una aldea. O sea, no sería un chingado niño todavía. Pero bueno, a ver... Era una visita. Este... Ah, sí, como les estaba diciendo. Agregué el efecto de sombras para que se viera un poquito más realista... ...porque la generación de terrenos, si le quito las sombras... Se veo eh, de pro de, de Me encanta usar esa palabra de, pro, de, de de Habla bien idiota Habla bien o te mato O sea, tengo que admitirlo La verdad este No sé No sé este No sé hacer pociones Pero eso sí, quiero aprender a hacer pociones Y la que, la poción que quiero hacer Si es que se puede Si no pues, pues ya animado, ¿verdad? Este, es hacer la poción De, esta de ¿Cómo se llama? La de, la de resistencia Contra el fuego, o esa de que Donde puedes, este, o sea, te metes ahí en el nether Con la lava y uf, uy, No, ya no te pasa nada, güey estás, estás, este, súper tranquilo Ahí de pana Porque, por alguna razón, yo y la Yo y la Este Yo y la lava No nos llevamos muy bien, que digamos, hemos tenido Bastantes momentos Malos y tengo que confesarles otra cosa. Para que vean que lo maldito miserable que soy. No sé hacer nederita legalmente. O sea, no sé encontrar la Andy's Neveris. O sea, las los de esas como. Los de esos, este. Como cuadritos de. de piedra ancestral. O sea, en serio. Si se si, si les soy honesto, no sé cómo hacer esa madre. La verdad, soy muy impaciente. Y cuando llevo. O sea, al, cuando otras personas están ahí en el nether. Y, este, y acá llegan en una media hora y ya tienen como 400 de Ansin Debris. Y yo estoy como 3 horas sin cesar. Tal vez sea por mi manera de picar, pero... Estoy 3 horas sin cesar ahí picando como imbécil. Y no encuentro ni un solo fragmento de Ansin Debris. O sea, neta, en mala suerte la mía para encontrar este Ansin Debris. O, o, o fragmentos encantados. O como se llama esa mierda, la neta ya ni me acuerdo. Pero bueno, yo, yo diría... Yo diría que, pues, sí podemos este... encontrar la Ancient Debris. Si, si sigue esta serie. ¿What the fuck? ¡Ay! ¡Sí! ¡Encontramos una aldea! ¡A ¡Oh, huevito! Encontramos una aldea invernal. Esta casa es del Grinch. O sea, encontramos la aldea del Grinch, literalmente. Porque miren, o sea, el resto de casas están ahí abajo. Y esta está aquí arriba. Como que acá. O sea, este es el ermitaño. Es... Es el Grinch de, de Minecraft, güey de, de, de, O sea, de este mundo, güey O sea, esto esto no lo he construido O sea, ni de pedo Voy a estar como pendejo ahí construyendo Pero, en serio, what the fuck Ahí están todos aldeanos, miren Están charlando, a ver uh, ¡Qué pedo! Mira, mira. Ah, ¡No mames! Sí, sí, sí, sí, sí ¿Dónde dicen sus mamadas de aldeanos? ¡Uy, la, la verga, güey! Aquí hay lava ah, ah. Ay. Oiga, ¡No mames! ¡Se están quemando la casa! y ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No mames! ¡What the fuck! Tengo que salvarlos. Tengo que salvarlos. ¡No mames! Acabo de llegar y ya se están teniendo... Es que... ¿De dónde salió esta mierda? Coño, soy un idiota. A ver, ya. ¡Oigan, no jodan! Y un casco. Nos vamos a ver del nabo, pero... Eh, no nos vemos tan mal. Oiga, pero ¿qué no esta chingadera ya debió de bajar hace mucho? Maldita gravedad. No, si fuera en la vida real. La... ¡Eh! ¡No me jodas! Se está incendiando toda la aldea! Están imbéciles estos aldeanos. Eh, ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! Ok. Just imbéciles. No, apágate. Ah, uh. No, no, no, no, no, no, Ay, me doxean, me doxean. Si me muero, si me muero, acabo de dejar mi ratón. A ver, eh. Coño, déjate de quemar, corchole. ¡Ah! Ay, pero me voy a alejar, eh. ¿En serio? ¿Me voy a morir, cabrón? ¡Ya! ¿Cómo se agarraba esto? Ok, a ver, ya Listo a ver, ya eh, Y ahí hay otra casa O sea, aquí arribita hay otra casa Esta ya la escocamos Su aldea Y acá hay más casas A ver, vamos a ver qué pedo con estas demás casas A ver, aquí, aquí, aquí, aquí están los chismosos Aquí no sé qué están haciendo, güey ¿Van a procrear? Están dando un beso Uy, qué bonito, se están dando un beso de nariz. Viva el amor, calamarino, eh. Mm, ah, oh, mira, y abajo tienen una cueva. Eh, o sea, el meme este de que los aldeanos construyen sus casas en el peor lugar posible es canon. Y esto es. ¡Wow! Nunca había visto esta casa, eh. Son estructuras nuevas que. Es que no me he metido como en dos, tres versiones. Eh. ¿Cómo se hace esto? A ver, bueno, ya... Es que quiero hacer el truco de que acá agarras con no sé qué comando... O bueno, no sé, ¿con qué tecla? Y agarras todo el inventario. Todo, o sea, por ejemplo, si están dispersadas las manzanas... Y con una sola... Con dos teclas puedes acá agarrar todas las manzanas de una. No sé cómo se haga eso, la verdad. Ay, qué pendejo. Soy un pendejo para saltar, pero bueno. Yo diría que nos quedemos provisionalmente en esta... Ya este cabrón, no sé qué hace aquí. Está quedando como imbécil, viendo viendo no sé qué. Um, pero nada, creo, creo que nos vamos a quedar un, un, un aquí a vivir un, un ratito. Vamos a poner nuestra cama, güey, que la dejamos al lado del golem. Ah, bueno, ya despertamos con el solecito. Tranquilito. Y acá con este chingado ermitaño. La agua está congelada. Qué pendejo, la verdad. Pero bueno. Eh, yo creo que hasta acá deja... ¿Qué me está oliendo a la chingada nunca. Espero que sea esto este capítulo de hoy, este fue algo rápido la verdad, pero iremos este, progresando con el tiempo de esta serie, si es que tiene apoyo suficiente o bueno, el apoyo que ustedes pongan. Y pues nada. Yo me despido. Adiós. Fin. Así. Este video a mí mucho me llevó: grabación, edición, renderizado, diseño, dibujo de imágenes, masterización de audio, de video y sonido exportado en la serie de subirlo. Solamente para que vos puedas disfrutarlo y reírte a carcajadas con el humor que te he dado y la forma en que puedes tú agradecer el esfuerzo. En darle manito arriba no te pido más que eso.